realmente consideramos que es un paso de avance esta atención por parte de los Estados Unidos que nos garantiza que en futuros eh, que en futuros momentos o aproximadamente sea, se pueda eh, hacer un cese a bloqueo dado las condiciones y las flagrantes violaciones a los derechos humanos que representa este